El debugger o corrector de errores en Spider. En Spider podemos intentar corregir los errores que se producen en nuestros scripts. Para ello, podemos hacer uso de algunas herramientas, como por ejemplo, el debugger. Este nos permite ejecutar el código línea a línea. Sin embargo, en Python o en Spider también es posible ejecutar línea a línea nuestro código mediante la invocación mediante la tecla F9, de tal forma que ejecutemos línea a línea como esto va sucediendo. Sin embargo, en ocasiones o con otros editores de Python, puede ser más práctico el uso de esta herramienta de debugger. Veamos qué tipo de herramientas tiene. Podemos visualizar que se puede ejecutar un script con la tecla Control más F5, ya que con la tecla F5 únicamente se ejecutaría el script. Sin embargo, con el Control más F5 se ejecutaría en modo debug. Podemos ejecutar el debug únicamente también en una celda, o ir ejecutando paso a paso cada una de las órdenes, al igual que podríamos realizar en spider con la tecla F9. También podemos intentar, a la hora de ejecutar una línea, en lugar de ejecutar una línea, meternos en la función la cual es origen de ese código, de tal forma que podamos ir visualizando línea a línea cuál es la función que se va a ejecutar. Igualmente, podemos realizar un paso hasta la siguiente orden de retorno o continuar hasta el siguiente punto de breakpoint o finalizar el debug. Podemos visualizar que podemos ver una lista de breakpoints. Estos breakpoints son los símbolos que se ven a la parte izquierda de nuestra pantalla. En ellas, podemos visualizar que estos puntos de ejecución son creados, de tal forma que se va ejecutando el código hasta llegar a estos puntos de interrupción. Una vez que llegamos a esos puntos de interrupción, el programa se bloquea de tal forma que podemos visualizar cuál es el estado de cada una de las variables que existen y cómo esto puede ser utilizado. Ejecutemos un, una orden de debug a ver cómo esto funciona. Podemos ver que se invoca el debugger y que se empieza a ejecutar el código. También podemos observar que se ha ejecutado el código y se nos ha resmarcado esta línea. En esta línea es en la cual se terminó de ejecutar el debugger. Esto es debido a que creamos aquí un, break, un breakpoint. Estos breakpoints se pueden hacer de una forma tan sencilla como clicando en estos márgenes. Sin embargo, con otros programas pueden tener otros métodos de creación. Podemos observar que podemos ver los múltiples puntos en los cuales existe un punto de, de, de rotura o de breakpoint para el debugger. Igualmente, podemos observar que en algunos se puede añadir cierta condición para que el debugger sea parado o que continúe. También podríamos hacer mención de la utilización del variable Explorer, el cual nos puede permitir visualizar las distintas variables podemos ver las distintas variables que están definidas y cuál es su valor. Igualmente, en ocasiones, en algunas variables, es posible visualizarlas creando gráficos, como por ejemplo, mediante la orden plot. Esto nos permitiría visualizar cuáles son los distintos valores que tiene una variable, por ejemplo, esta lista de múltiples números enteros. También podríamos generar un histograma, de tal forma que obtuviésemos los valores agrupados de los distintos valores del, de la lista. También podríamos hacer uso de otras opciones, como la visualización del editor, lo cual nos permitiría visualizar los múltiples valores que tuviese esta variable. O hacer uso de otras opciones, como por ejemplo el View Width eh, de Object Explorer. Esto nos mostraría más información acerca de la variable bar 3 como por ejemplo otras operaciones que podemos aplicar a esta variable, como por ejemplo la opción de Append, Clear, Copy, Count, Count, o otras opciones que se pueden realizar, funciones que se pueden realizar sobre el objeto por pertenecer al tipo lista. Igualmente, también nos muestra cuál es el tamaño que tiene este, este objeto de tal forma que esta información puede sernos útil. Igualmente, podemos visualizar esta información o visualizar más información todavía, como por ejemplo los, las funciones que son internas y que están ocultas en ocasiones por tener los dos subguiones bajos. Podríamos continuar la ejecución de nuestro script, de tal forma que podríamos ir ejecutando línea a línea cada línea que se vaya ejecutando. Por ejemplo, este bucle podríamos ver cómo se ejecuta. Podemos ver que se ha modificado el valor de la variable lista y cómo se puede visualizar cuál es su valor actual ya que vamos ejecutando línea a línea cada parte del código, de tal forma que vamos viendo cómo se van modificando cada uno de los datos o cada una de las variables. Igualmente, podemos avanzar en una cantidad mayor hasta el próximo punto de rotura o breakpoint. Podemos observar que ahora hemos dado en un punto con un interrogante. Esto quiere decir que este punto de ruptura tiene un, un condicionante, el cual se está cumpliendo. De lo contrario, si hubiese saltado este punto de ruptura. Podemos seguir ejecutando el código hasta el siguiente punto de ruptura y así hasta llegar al final de la ejecución del archivo. Podríamos ahora comprobar a ver si este interrogante se ejecutaría también si esta orden no se cumpliese, por ejemplo, modifiquemos ahora para que la variable bar 1 la cual es objeto de la condición, tenga un valor eh, distinto e inferior a 0, en lugar de mayor que 2. Podemos observar que ahora podemos ejecutar el script, de tal forma que llegamos a su primer breakpoint, sin embargo, al volver a hacer clic en Continúe, este hace uso de la ejecución hasta el siguiente punto de breakpoint, saltándose en el punto en el cual se evaluaba una condición. Este método de evaluación del debug de nos puede ayudar a encontrar ciertos tipos de errores en los datos, los cuales pueden permitirnos la visualización de cualquier estado intermedio de las distintas variables, ya que en ocasiones la ejecución de los distintos códigos puede ser excesivamente rápida y puede ocultarnos cuáles son algunos estados de las distintas variables, los cuales pueden ser erróneos o nos pueden dar lugar a, algunas, a algunos resultados no, no favorables.